protestando todos reunidos eh, por la modificación que se tomó el 9 de enero sobre la ley de casa. Ahora entran dentro de esta ley que se puede matar perro a silvestrados. Bueno, nosotros hacemos un llamado a nivel nacional que la gente no se quede en sus casas porque esto va a pasar a peor, van a empezar a matar perros en las calles y esta es una muy mala forma del gobierno de hacerse cargo de los ¿Qué Está diciendo que los animales, los perros callejeros, los gatos callejeros, los que mismos nosotros podían perderse y andar sin correa en la calle, pueden ser animales que son asilvestrados, que cualquier persona con una ley de casa puede llegar y matar, que pueden destruirlos, que pueden hacerlos sufrir, matar, darles una muerte totalmente indigna en la calle. Y eso totalmente no podría ser, porque al final ellos nos ven como nos, como sus amigos, nos ven como sus protectores, como los únicos que les pueden dar un plato de comida. Y eso, asesinar a tu mejor amigo, que la sociedad los vea como un estorbo, haciendo que no es nuestra propia culpa que ellos estén así, es lo peor que pueden haber hecho el SAC, por ejemplo. Que debería ser quien debería estar regular, regularizando esto. Y al final lo único que está haciendo es darle un, un peor fin a lo que debería ser su responsabilidad. La vida de los animales vale mucho más que ustedes asesinos de mierda. Esto lo hacen solo para ahorrar dinero. Estamos, ¿no? Bueno? Para eso lo hacen. Son unos son los peores, son unos inhumanos, bueno. ¿Qué, bueno se creen, bueno, que quieren quitarle la vida, bueno? si todos somos humanos, bueno. todos somos seres vivos. Bueno. ¿Ah? Estamos en contra de esta ley de casa porque pensamos de que es una pantalla. Se le llamó que se va a dar el, el vamos para hacer matanza de perros silvestres que estén a, un, a, a unos cuantos radios del sector urbano, pero es una pantalla porque en realidad esto va a dar espacio para que se mate todo, que se mueva. Entonces queremos evitar, queremos evitar, digamos, que, que haya matanza de perros callejeros porque amparados en esta ley, van a empezar a matar todo perros que estén en la calle. La forma correcta es hacer conciencia, tenencia responsable, esterilización, pero no a matanza, no a la casa.